¡Buena gente! ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Eh, creo que hace rato que no, no estábamos acá, con ustedes compartiendo eh, Vamos a ver eh, qué tenemos para el día de hoy, ¿Qué tenemos para el día de hoy? Eh, Les traje, les traje un, uno, un par de tests que voy a hacer yo, esta vez lo voy a hacer yo, no lo voy a hacer mis amigos ni nadie por el estilo, lo voy a hacer yo eh, estaba esperando a ver si me hacían unas preguntas, pero creo que hasta ahora vengo zafando, así que. creo, y creo que la voy a zafar bastante bien. Así que vamos por el primer, vamos por el primer test. Dice.. test de edad mental. O sea, mi test de edad mental que tengo actualmente. Creo que vamos a estar jodidos. La vamos a estar jodidos. Todo sea para pasar el tiempo y pasar la cuarentena porque ya estoy cansado de ver noticias. Eh, recuerdo. Un test. De la edad mental, como digo, estamos a las bolas. Soy una persona realista y directa. Mm, no, vivo en la 9 de pedos y cuando le puedo escapar le escapo. No me gusta pensar en cosas complicadas. Sí, sí, me gusta, me encanta pensar en cosas complicadas. De hecho, tuve ataques de pánico por ese mismo motivo, porque me encanta pensar en cosas complicadas. Me gusta complicarme la vida. Ah, no, dicen, no me gusta. Estoy leyendo cualquier cosa. No me gusta pensar en cosas complicadas. Sí, sí, a mí me encanta. Tengo un alto, un alto nivel de tolerancia. Buena pregunta. Tengo un alto nivel de tolerancia. Y depende. Para algunas cosas sí, para otras cosas no. Que sí, ninguna. No tomo sus Yo era menudo. No. Muchas personas me dicen que soy como una mujer o hombre de mediana edad. No, mi puta vida me pasó eso. Me enfado menudo. Sí. Tómate una cerveza, chico. Pero papá, yo no bebo Deja esas patrañas. Pongámosle sí. que sí, pongámosle que sí. Ahí está. ¿Me gusta tener amigos mayores que yo? No, no necesariamente, no, no Tengo amigos mayores y tengo amigos menores así que no, diría que, que no, que ninguno no, Eso sí, no, no me gusta nada, no, eso sí, sí ¿Me preocupo por mi ropa y mi peinado? Mi peinado sí, mi ropa no, pero bueno, digamos que no Hay veces que ni me peino y me voy a comprar así todo zaparrastroso al kiosco, así que no. Porque es lo que un hombre hace Todas las mañanas me digo a mí mismo, venga cuando me levanto? No, ni en pedo, no, no, no. Sé que significa Toda realidad es una fantasía y todos los fantasmas son reales Sí, lo sé Este muchacho me llena de orgullo Siempre actúo antes de, antes de pensar No, no siempre actúo antes de pensar Pero... Cuando estoy ebrio sí Pero ¿cuentas si está ebrio? No diría que no, ¿no? Porque bueno, cuando estás ebrio Estás ebrio hacer ¿sí? las porquerías que hacer no estaba dormido, estaba ebrio. No, diría que no, no, tanto sobrio. No. no, puedo dormir antes de un viaje largo. Cuando era chico me pasaba, ahora es como que... Ah. Sí, ya puedo, ahora, ahora puedo tranquilamente dormir. Y sí. Nunca sé que está de moda entre los jóvenes. Sí, sí, lo sé porque trabajo vendiendo a las jóvenes, así que sí, tengo que, tengo que estar al día. Tengo un sueño, y sí, todos tenemos un sueño, va, si no tenemos sueños, es un He pasado momentos difíciles medidas? Creo que todo, eso es una pregunta re obvia, o sea, si vos sos un, un tipo que vive feliz, entonces no sos un tipo, no sos una persona, sos una cosa, porque todo el mundo le ha pasado con los gente en algún momento. A veces despilfarro tiempo y dinero, comida, etc. Y sí, también, sos una persona, chabón, o sea, tenés que... Si no gastar dinero en algo específico, seguramente... Si no, que eso es un puto robot. Y comida también debe gastar el comida. Si no, yo sí. Puedo, ¿puedo matar a una cucaracha con un libro. Y ese día me habría venido bastante bien. Porque traté de matar a una cucaracha y le hice a el puta. Le pegué con una zapatilla y no se moría. Voy a poner un video de eso. Le di con un... La terminé matando con el cartón de cigarro de, de, de, de, del paquete de cigarro de, de, de los puchos. Con eso lo terminé matando, la hija de puta. Qué fuerte y duras que son los aplaudos, cucarachas. Las aplaudos, ustedes van a sobrevivir la pandemia. Sí, sí, se puede. No quiero vivir solo o sola. No, la verdad es que no, a mí me gusta estar... Eh, por lo menos levantarme a hablar. Sí. Quiero hacerme viejo. viejo. Sí, ¿no? que no soy. Más? Sí. A veces me gusta reírme de la gente mayor. En qué sentido? Yo a mi viejo lo guardo todo el tiempo, lo juego todo el tiempo, pero no es que me esté burlando ni nada por el estilo. No, diría que no, si lo van a tomar en el lado malo, no. Prefiero quedarme en casa e ir de viaje. No. Me gusta ir de viaje. No me gusta leer libros. Sí, no me gusta. No, no, no, no, no se entiende bueno. Sí, no me gusta. No. Tengo un plan para los próximos años. Sí. A veces me apetece cantar. No, no soy. Mi así así, güey? Acá tanto lo escucho cantando. Yo.. No, no soy de cantando. Prefiero vivir en el campo que en una gran ciudad. No, ni un pedo. La ciudad toda la vida. Me engañan a menudo. No porque no hablo con mucha gente, así que no. Soy muy emocional. Sí. Sí, sí, lo, sí lo soy, soy medio calentón algunas veces, algunas veces soy medio pelotudo reacciono, pero... Pienso antes que... Bueno, digamos que sí Solo puedo estar contento contento cuando sigo mis planes. Ah, se sí, Nunca se me pasa una fecha de entrega La fecha no, pero aún así me puedo hacer al pelotudo, que son dos cosas muy diferentes Porque... La fecha está ahí, pero por ahí no llegué por X motivo o por algunos problemas, entonces... No, no se me pasa me siempre. Masculino. Dice, sofisticado, nacido en 1988. Le arraste por bastante. Eh, pero... 32 años, bueno, me dio 32 años, yo tengo 37, así que no está muy alejado, no, no está muy alejado de de la edad que yo tengo así que bueno yo pensé que me iba a poner más infantil porque yo sea, decía bueno si empiezo a mostrar al superman que tengo a la Wonder Woman con tu buquea, al Batman pensé que me iban a decir bueno este es un pelotudo bueno 32 años con 37 bueno no estamos tan mal entonces o sea, mi cerebro se está fundiendo de a poco pero no tan rápido bueno cuánto sabes de cómics? Marvel Odyssey Esto va a estar complicado porque no he seguido muchos cómics Así que hace años que no leo tanto, yo me quedé con los viejitos, no me quedé con los modernos. ¿no? ¿En qué número hace su primera aparición Wolverine? Buena pregunta Savage Wolverine volumen 1 Wolverine volumen 1 El Increíble Hulk Amazing Fantasy Fantastic Four 745 El Hulk Viene ahí porque Wolverine, sí, Wolverine es un personaje que sigo de Marvel. Y me gusta mucho, es mi mutante preferido. Y uno de mis personajes preferidos. En, Mar en Marvel tengo tres personajes que son muy preferidos para mí: Spider-Man, Punisher Wolverine. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el nombre del primer Flash? Barry Allen. ¡Ah, claro! El primer Flash. ¿No? ¿Por qué dije el Barry Allen si es el primer Flash? Claro, el que tenía la las del la, cosito como... ¿cómo se llama este? ¿cómo se llamaba? el dios... Eh, no era Apolo, no, no me acuerdo cómo se llama el dios sí, sí, sí, pero bueno, el que tenía el cosito aquí se le conoció por un tiempo como Super Spiderman Spider-Man el Doctor Octopus, Misterio, Green Goblin, Harry Osborn, Venom, Simbionte Doctor topus ¿sí señores? ¿Qué personaje se rompe el cuello por accidente en Justice Among... ¿Esto viste? Esto es muy nuevo. Esto es muy nuevo. Pero pues, ustedes creo que lo vi. Y de hecho en la misma en el mismo cosa... Ah no ese. Anyway, puedo decir. spoiler también. Ya basta porquería, quería dejar. ¿Quién deja caer una montaña sobre los Vengadores en su primer Six War? Doctor Strange. Doctor Doom. Molecum Man, magneto de Johnson. Buena pregunta pues no la sé capaz mi amigo Javier lo sabe, si estuviera acá le habría preguntado pero buena pregunta Vamos a adivinar Acá vamos a adivinar Vamos a adivinar Vamos con esa época Molecum Man Le pegué gente, le pegué de ojete pero lo, lo descifré por, por la época no ¿Qué antagonista de Crisis en Tierra ¿Quién es el antagonista de Crisis en Tierra Infinita? sabes Superman Prime Antimonitor Uy qué pesado que es la publicidad boludo? Basta, basta, Samsung la concha de tu madre Antimonito. ¿Cuál es el nombre del único hijo bastardo Aquí aún con vida de Thanos? Estoy leyendo como lo sé, pero bueno, no tengo los anteojos así que... se para entender Tenos, Suizan... No, no tengo ni puta idea Vamos a... ¿Tenos? ¿Tenos? ¿Tenos? Vamos a... ¿Tenos? Tenos suena muy estúpido Suizan, Suizan, nah, pues. Era Tane, Tane, Tane. Mirá qué nombre de mierda le pusieron. Muy re original, igual. ¿Cómo muere la esposa del Joker según el cómic de Batman Killing Joke? Asesinada accidentalmente por el mismo. Muere ahogada en un río de desechos tóxicos sorprendidas por Batman. Muere al salir del teatro a medianoche en un accidente de tráfico muere electrocutada ay como moría la esta me la sabía porque lo leí está en un accidente de auto o muere electrocutada estamos en un accidente de auto muere electrocutada qué pelotudo ahí lo tenés al pelotudo prefiero uno un cómic que leí varias veces pero bueno ya está la cagada ya me la mandé ya le vengo derrando dos de eh, dos de DC y uno de marvel mal a ah, lo bien que se carga de limpiar los daños dejados en las peleas del superhéroes? ¿En qué? ¿En qué? Porque hay uno en Marvel y uno en DC Uy, qué pesado, ¿qué? Esta también te desconcentra bastante ¡Basta, boludo, basta! Shield, Damage Control ¿Damage Control? ¿Shield? Damage Control era... Bueno, me tiran dos, me lesionaron me el hijo de puta Pero tampoco no te tiran DC o... Bueno, en DC también hay uno que... Actualmente, ¿quién es el nuevo Batman? ¿Pero de qué año es este? Porque actualmente, en un momento fue Jason Tooth. No, Jason, Jason Tooth no fue. Diamond Wayne. Bruce Wayne. Vamos con Bruce Wayne, pero. James Gordon. ¿De qué año es este? No, yo hace rato que. Para ser sincero, hace rato que no sigo. Pero es muy bizarro que James Gordon sea el nuevo Batman. Es no sé, Corazón DC sí se está yendo a la quiebra con, con el tema de, lo, de los cómics, porque hace rato le, leí metal y fue una reverenda cagada al final. para el mineral el cual desconocía la nación de Wakanda, adiamantium adiamantium Vibranium, Vibranium, Vibranium, oh, no, por ponen siempre de Oh, si fuera un personaje tan copada últimamente última vez creo que las películas fueron mejores que los cómics, los cómics son densos. ah sí me, encima me salió un Deadpool, la concha de tu madre güey. estoy enojado conmigo mismo, mismo, ¿eh? estoy enojado conmigo mismo en este momento no, no voy a compartir una mierda resultado, no voy a compartir una mierda resultado, un resultado de mierda, un resultado pedorro